Trío único. Microflora útil en combinaciones óptimas. Bifidopilus flora fuerza. Pro B11. Coagulans, Bifidopilus flora force es un suplemento dietético. Compuesto por lactobacilos y bifidobacterias. El producto también contiene fructooligosacáridos. Las bifidobacterias y los lactobacilos se consideran entre las bacterias más importantes del sistema digestivo humano. Compuesto. Lactobacilos, bifidobacterias, fructooligosacáridos, zanahoria en polvo, aceite de cártamo. Tenga en cuenta que no hay leche en la composición. El producto no requiere una dieta láctea para mostrar sus propiedades beneficiosas. Probe 11, 90 cápsulas. El producto complementa la dieta con 11 cepas de bacterias probióticas. Enriquecen la flora bacteriana intestinal. ¿Por qué la gente moderna necesita microflora beneficiosa en forma de suplementos dietéticos? ¿Es posible vivir en paz sin ellos? ¿No puedes gastar dinero en ellos? Vive y no gastes, por supuesto que puedes. Sin embargo, es necesario tener en cuenta puntos importantes a los que no siempre prestamos atención. El uso de antibióticos en la cría de animales, producción de alimentos, supera significativamente el uso de antibióticos en la medicina. Es un hecho. Profesionales médicos de todo el planeta se reúnen en simposios y aprueban resoluciones para reducir el uso de antibióticos. Este es el movimiento correcto. La sensibilidad de las bacterias a los antibióticos cambia. El microcosmos se está adaptando. Cuantos más antibióticos se utilicen, mayor será el riesgo de desarrollar bacterias resistentes. Los médicos tratan de no prescribir antibióticos en exceso. Gloria a nuestra medicina. Este es un elogio sincero. Pero en medicina veterinaria y producción de alimentos, las cosas no son tan buenas. Los casos confirmados de alergia a los antibióticos en niños que nunca han recibido antibióticos en su vida dan. ¿Qué pensar a los expertos? Esta condición es congénita o adquirida. Las pruebas en leche, carne, pescado, verduras e incluso miel muestran que se están utilizando antibióticos para tratar las fuentes de alimentos. También para la conservación de alimentos. ¿Es bueno o malo que una vaca con mastitis sea tratada con un antibiótico? Déjelos tratar si la vaca será más fácil de vivir. La leche obtenida de tal vaca no debe ser consumida por humanos. No debería. Pero lo hace. En todo el mundo, en diferentes países, existen diferentes estándares para el contenido de antibióticos y antimicrobianos. Las abejas se enferman y su salud también depende del medio ambiente. Las abejas incluso mueren. Se encontraron con pesticidas u otros productos químicos. Por un lado, los científicos explican los rastros de nitrofuranos en la miel por el hecho de que las abejas fueron tratadas. Las abejas también se enferman. Por otra parte. Y la vaca, la gallina y la abeja se ven tan afectadas por el medio ambiente. ¿Qué se puede decir del hombre razonable? El Homo sapiens ya ha creado la agricultura y la ganadería ecológicas. Incluso hay miel orgánica. No usar productos químicos es en sí mismo un paso muy progresivo. Sin embargo, la microflora útil muere no solo por una reunión con antibióticos. Estas reuniones tienen lugar casi constantemente. Incluso para aquellos que no están en la medicación. La microflora útil no tolera la comida moderna con productos químicos, exceso de carbohidratos. Incluso el agua puede causar alteraciones en el equilibrio de la microflora. También se conoce el papel de las ondas electromagnéticas en las que vivimos todos. Esto no es útil y de forma masiva. Una respuesta simple, conveniente y muy sabia a los desafíos de nuestro tiempo. La prevención utilizando superproductos NSP de alta calidad. La microflora útil está representada por Probe 11, Bacillus coagulans y Bifidophilus flora force. Se combinan perfectamente tres productos magníficos con microflora útil. Se pueden utilizar tanto de forma simultánea, una cápsula al día de cada producto, como por turnos. El poderoso respaldo para la salud con NSP Superfoods es una sabia elección. Pro B11 es la combinación perfecta de bacterias beneficiosas. Ayudan a mantener la salud del sistema digestivo y de todo el organismo en su conjunto. La compatibilidad y la sinergia de los componentes es un serio desafío. Ha sido resuelto con éxito por el equipo de científicos de NSP. ProB11 es otro excelente superproducto que la compañía NSP le ofrece para la curación y la prevención. Compuesto. Una mezcla de cultivos de bacterias vivas, inulina, fructoligosacáridos. Tenga en cuenta que no hay productos lácteos en la composición. El producto no requiere una dieta láctea para mostrar sus propiedades beneficiosas. Bacillus coagulans, 90 cápsulas. ¿Cuáles son las funciones de la microflora beneficiosa? Muchos de ellos. Ayuda en la correcta absorción de nutrientes. Síntesis de sustancias que activan el sistema inmunológico. Síntesis de sustancias que ayudan en la oncoprotección, prevención del cáncer. Contrarresta la microflora patógena y las toxinas. Reducción de carga tóxica, reducción de procesos de putrefacción en el colon. Como resultado, mejora la condición de todo el organismo, incluido el hígado. Reducir el riesgo de alergias. Normalización del metabolismo. Prevención de la obesidad. El resultado de una buena absorción de nutrientes y una disminución de la carga tóxica es una mejora en la calidad de vida. Incluso antes del nacimiento, una persona entra en contacto con el micromundo. ¿Cuál es la calidad de esta microflora? ¿Ayuda a nuestra salud o es perjudicial? El microcosmos está lleno de una miríada de microorganismos. Muchos de ellos son patógenos, muchos son extremadamente peligrosos para los humanos. Pero también hay una microflora amigable. Disuade a los microbios patógenos y beneficia la salud humana. La microflora útil se extiende por toda la superficie de la piel y las membranas mucosas. Este es el primer nivel de protección del mundo que nos rodea. Esta barrera protectora en forma de microflora beneficiosa siempre es necesaria. ¿Qué le puede pasar a la microflora beneficiosa? No resiste el contacto con antibióticos, productos químicos, conservantes. Necesita ser alimentado constantemente para mantener activamente la salud. La microflora amigable en el cuerpo humano ayuda a resistir las infecciones. Mantiene las defensas del organismo en el nivel adecuado, mejora la calidad de vida. Sí, calidad de vida. Ruidos en el abdomen, diarrea o estreñimiento, sensación de pesadez, hinchazón son manifestaciones de trastornos digestivos. Sin embargo, el papel de la microflora beneficiosa es mucho más que ligereza en el estómago. La empresa NSP produce y le ofrece varios productos que contienen microflora beneficiosa. Este producto complementa la dieta con Bacillus coagulans. Enriquece la microflora intestinal beneficiosa. ¿Qué escriben los científicos sobre estas bacterias? Datos bastante interesantes. Inaugurado hace mucho tiempo, en 1915. Los investigadores han prestado y continúan prestando mucha atención a estas bacterias. Un breve resumen de todo lo acumulado por los científicos ocupará mucho espacio y tiempo. Intentaremos exponer solo los más importantes, muy, muy brevemente. Así que, estas bacterias ayudan a digerir los alimentos en el intestino delgado. Se ha comprobado que cuando las proteínas vegetales se digieren en presencia de Bacillus coagulans, se forman péptidos más cortos y aminoácidos libres. Estos péptidos y aminoácidos se acortan. En comparación con la digestión de proteínas sin la presencia de bacillus coagulans. ¿Qué significa esto? Mejor absorción de proteínas en el intestino delgado. Reducir la cantidad de proteína que ingresa al intestino grueso. La proteína en el colon provoca procesos de putrefacción, intoxicación y malestar. Doble beneficio, más beneficio de los alimentos ingeridos. Mejor absorción. Preservación de una ecología saludable en el colon. También se ha demostrado un efecto positivo sobre el perfil de lípidos en sangre en ratas con niveles simulados. De colesterol alto. En una dieta que condujo a altos niveles de grasas malas y colesterol, el grupo de ratas alimentadas con bacillus coagulans tenía niveles de colesterol, grasa y enzimas hepáticas más cercanos a lo normal. Comparado con un grupo de ratas con la misma dieta pero sin bacillus coagulans. Las ratas tratadas con bacillus coagulans ganaron mucho menos peso corporal. La literatura disponible para el análisis presenta datos sobre la actividad antimicrobiana, antioxidante e inmunomoduladora de Bacillus coagulans. El efecto directo de Bacillus coagulans en los intestinos también puede describirse como extremadamente positivo. Reduciendo las manifestaciones de diarrea causada por microorganismos patógenos, restaurando la mucosa intestinal. Un aumento en la altura de las vellosidades y la profundidad de la cripta en el intestino delgado. Efecto favorable sobre la digestión en general. Mantener la integridad intestinal y reducir el estrés oxidativo. Bacillus coagulans produce ácidos grasos de cadena corta y péptidos como coagulina, lactosporina, sustancias similar a la bacteriocina. Estas sustancias demuestran una importante actividad antibacteriana contra los patógenos que colonizan la membrana mucosa del sistema digestivo humano. Los mecanismos por los cuales Bacillus coagulans puede mejorar la salud humana son bien conocidos. Incluyen una activación leve del sistema inmunitario. SÍNTESIS DE PROTEÍNAS ANTIMICROBIANAS, SUBTILINA Y COAGULINA SÍNTESIS DE ANTIBIÓTICOS, SURFACTINA Y BACILICINA SÍNTESIS DE ENZIMAS MODULACIÓN DE LA COMPOSICIÓN DE LA MICROBIOTA INTESTINAL El mecanismo para mantener la homeostasis intestinal involucra dos mecanismos. Promover el crecimiento de otros microbios beneficiosos. Supresión del crecimiento de microflora patógena y procesos inflamatorios en la mucosa intestinal. El mecanismo de acción antiinflamatoria de Bacillus coagulans ha sido suficientemente estudiado para comprender el valor de Bacillus coagulans en la protección de la salud. Esta es la competencia por los nutrientes, el desplazamiento de los microbios patógenos. Secreción de sustancias antimicrobianas. La disminución del pH intestinal se produce por varios mecanismos. Bloqueo de los sitios receptores de toxinas. Supresión de la producción de toxinas. La resistencia de Bacillus coagulans a la bilis es importante. Esto significa el máximo beneficio para la persona que utiliza este producto. Podemos decir con seguridad. En todos los casos, cuando es importante absorber bien los nutrientes y al mismo tiempo no aumentar de peso corporal en exceso, mantener el metabolismo y sentirse ligero en el estómago, la microflora beneficiosa será una buena ayuda. Es importante destacar que Bacillus coagulans prospera en una microbiota mixta compleja. En esencia, esto significa que Bacillus coagulans crea comunidades amigables y simbióticas. Bifidopilus flora force y prob 11, Probiotic 11 son perfectos para Bacillus coagulans NSP. La relevancia de la ingesta profiláctica de este grupo de productos NSP es obvia. Estrés, calidad de los alimentos, del agua, e incluso del aire, carga tóxica general, alteraciones de la dieta y falta de ejercicio. Esta es la realidad en la que vive la gente moderna intestinos, inmunidad, sistema nervioso, piel. En general, todo lo que conforma el cuerpo humano reacciona como puede. Digestión perturbada, espasmos, dolor, hinchazón, malestar, alergización, disminución del nivel general de salud, problemas con la piel, el estado de ánimo y la vitalidad. ¿Es esto una rareza? Lamentablemente no. Podemos prevenir muchos problemas. Para ello, Basta con escuchar a tu cuerpo y darle lo que necesita para una correcta nutrición, recuperación y protección. Ayuda a asimilar valiosos nutrientes, restaurar y mantener la salud. Este es un objetivo digno para tomar Bacillus coagulans. Microflora útil en los productos de NSP Company para su salud y longevidad. Compuesto Bacillus coagulans bacterias, inulina. Llamo su atención sobre el hecho de que no hay productos lácteos en la composición. El producto no requiere una dieta láctea para mostrar sus propiedades beneficiosas. ¿Cómo combinar estos tres superproductos NSP? ¿Y cuál es el mejor? Hay más de un producto con microflora beneficiosa. Puede recolectar en una cápsula lo que funcionará bien en conjunto. Los componentes que vemos en la composición de los productos están idealmente combinados. ¿Y quién es el ganador? El ganador y campeón es quien usa estos productos. Salud y longevidad para usted y sus seres queridos. La compañía NSP hace todo lo posible por esto.